La luna vestida de plata miraba las estrellas pasar, el arroyo también pasaba, en silencio supongo que al mar. La hierba recostada dejaban entonces de hablar, miraban al cielo buscando quizá una estrella jugar, la oveja pasando a mi dejó por fin de mascar, me hizo una seña con el rabo, como intentando hacerme hablar, me acerqué. Y quedé asombrado que su daño no era de verdad, era algo conmigo. Copa... es reyes tienen etiqueta y el cajón es que no sube ver. Le falta un cacho de ratos, se debe el barro sin cocer. Entonces te un mareo porque miras a entender que flotas entre los mundos, el que te muestra ni el que es Y entonces te das cuenta. I oh,